Algunas personas no tienen problema en definir la diferencia de los sexos con la típica analogía del tornillo y la tuerca. La analogía va así, el universo o la evolución o Dios, aunque regularmente Dios, creó a los hombres con penes como tornillos y a las mujeres con vaginas como tuercas. Y entonces, cuando papá y mamá se quieren mucho y van a ser hijitos, el tornillo y la tuerca se unen y... voilà, El destino de la naturaleza se ha cumplido. Cualquier otro uso es sucio, prohibido o antinatural. Esta analogía, aunque absurda, funciona siempre y cuando pienses en el sexo como penetración o que sigas viviendo en la edad victoriana. Esta analogía es un problema porque reduce ridículamente el complejo universo de la sexualidad humana con su diversidad de género, orientaciones y prácticas. Además de que falla en explicar la parte biológica del fenómeno, el sexo mismo. Así que ahora vamos a hablar de biología y ciencia. Más que de tornillos y tuercas, de lo que podemos hablar es de cebollas. El sexo es como una cebolla y no solo porque huele feo y te hace llorar. No, el sexo, como las cebollas y los ogros, tiene capas. La primera capa es el sexo cromosómico o genético. Los machos humanos producen espermatozoides con cromosomas X o Y. Las hembras humanas producen óvulos que solo llevan el cromosoma X. Cuando machos y hembras tienen relaciones coitales, y existe fecundación Los cromosomas de cada quien se combinarán para desarrollar otra hembra u otro macho Después viene el sexo gonadal Alrededor de las 8 semanas después de la concepción Los embriones XY desarrollarán testículos Esas delicadas y frágiles gemas del cuerpo masculino Mientras que los embriones con cromosomas XX desarrollarán ovarios Testículos y ovarios son conocidos como gónadas. Las gónadas producirán hormonas y aquí es donde entra la tercera capa del sexo El sexo hormonal Mayor cantidad de testosterona para los machos Y mayor cantidad de estrógenos y progesterona para las hembras las tres hormonas están presentes en todos los cuerpos humanos, pero la proporción varía según el sexo. Las hormonas contribuirán con la formación de la cuarta capa, el sexo reproductivo interno, como el útero, cervix y trompa de falopio para las hembras, y la próstata epidídimo y conductos diferentes para los machos. A los cuatro meses, el feto ya tendrá desarrollada la quinta capa, el sexo genital. Pene y escroto para los machos, vagina y, oh sorpresa, clítoris. ¿Qué es eso? ¡Ni existe! Para las hemis. O sea, nuestros tornillos y tuercas a las que les aventamos tanto peso son en realidad solo una de las capas del sexo Y ni siquiera las primeras o las más importantes Se han propuesto además de estas, al menos otras dos capas La morfológica externa o características secundarias Diferencias corporales como la musculatura, desarrollo de los pechos, presencia de vello o tamaño de las caderas Que nunca mienten Y las diferencias en el sexo cerebral Ahora, ¿por qué dividirlo en capas? sucede que estas no siempre coinciden unas con las otras. Si en un lado tenemos a los machos y en el otro a las hembras con todas sus capas coincidiendo, en medio tenemos a las personas intersexuales con ciertas diferencias entre sus capas. La Asociación de Intersexuales de América del Norte define la intersexualidad como un término que se usa para una variedad de condiciones en las que una persona nace con características sexuales distintas a las que típicamente se consideran masculinas o femeninas. Después tocaré a fondo el tema, pero por ahora solo uno de muchos ejemplos posibles. Alguien podría nacer con cromosomas XY y tener síndrome de insensibilidad a los andrógenos, lo que implicaría que su cuerpo sea insensible a su propia testosterona, desarrollando testículos pero morfología femenina, como pechos grandes e incluso una vagina, pero sin útero ni otros órganos internos. Con esta configuración del sexo, ¿cómo se identificaría a esta persona? Respuesta, una persona intersexual puede identificarse como todas las demás, como hombre, mujer, transgénero, nominario, intersexual o lo que ella quiera. Porque podemos ver que asignar todo un género y lo que implica una persona Persona con base en sus genitales es algo impositivo y tramposo. Como la Asociación de Intersexuales de América del Norte también dice, la naturaleza no decide dónde la categoría hombre termina y la categoría intersex empieza, ni decide dónde la categoría intersex termina y la categoría mujer empieza los seres humanos deciden. Entender que el sexo es mucho más que los genitales y que como está dividido en capas puede tener variaciones nos sirve para comprender que la cosa no es tan sencilla como mirar del tornillo a la tuerca a alguien. Y determinar con ese simple hecho, género, prácticas, orientación, etc. Así que ya lo saben, no se trata de tornillos y tuercas porque el sexo es más bien como una cebolla. O podrías incluso pensarlo como plastilina, moldeable, mutable, susceptible a cambiar de forma. El chiste es que no simplificamos la sexualidad humana y comencemos a pensar los cuerpos, nuestros cuerpos, en todas sus configuraciones posibles y aún las imposibles. Esto fue todo por hoy. Si les gustó el video, suscríbanse, compartan, denle like, pónganselo en un Betamax a su político de ultraderecha favorito. Yo soy César Galicia, me encuentran en Twitter como arroba César Galicia Nos vemos la siguiente semana.